que estaba leyendo, una historia llamada Hellfire Club, existen pocas construcciones en el mundo que hayan sido testigos historias de terror reales, pero en una de ellas entre las montañas de Dublín, fue hallado un antiquísimo sepulcro, que data aproximadamente del periodo 4500, al 2000 de Cristo. Muchos siglos más tarde, el, el magnete Connolly adquirió este terreno sobre el cual levantó un ostentoso pabellón de casa. Tras su fallecimiento, el sitio pasó a ser el exclusivo lugar de reunión del Hellfire, Hellfire Club. Una sociedad adinerada, adinerados, gente, gen, aún no hoy se puede observar en el lugar los escombros de la lúgubre construcción donde se lleva a cabo todo. fiestas fiestas y origías no podían faltar aún en medio de una fría fría noche tormentosa a la puerta del lugar se acercó misra Uy, se acercó misra un anito enigmático que habría, que había, que habría sido sorprendido por el temporal. Aquel viajero envuelto en el manto de la noche. Podía costar costear una partida de póker mientras recuperaba fuerzas fuerzas al calor de la lumbre. Fue entonces que misrand, Nada para que fue entonces que Misra no le parecía perturbar no, no, no tenía la mínima opción de perturbar pero esa misma calma misteriosa hacía que todos se preguntaran, se preguntaran su identidad aquel extraño visitante no revelaría mayores detalles salvo que con a jugar aquella noche al póker, los distros jugadores vieron en aquella insinuación la posibilidad de ganarle dinero suficiente rápidamente. Las onerosas opuestas caían sobre la mesa incluyendo la de Misra. En esta historia, mis encontró ese lugar en medio de una, tor de una tormenta copiosa. La suerte rodeaba a aquel enigmático desconocido. El jugador a su derecha buscaba la forma de sacar la ventaja del juego. Intentando distraer al forastero. Para ver si podía realizar alguna artimaña a su favor, el socio del club hizo un extraño tropiezo, dejando caer al suelo una de sus cartas y al agacharse debajo de la mesa, solo emitió un grito aterrador. Misra no podía ver lo que veía. Las extremidades inferiores del viajero eran pezuñas de cabra en lugar de pies. Al advertir con, con el alarido, todo el club quedó alex de expectativa, posando sus miradas. En el enigmático forastero, el príncipe de las tinieblas o del infierno, hizo una relevación de su pres presencia en el Hellfire Club, el sitio en el que durante años se le había rendido fruto en medio de lo más Peca, pecaminosos encuentros de sus socios. Se supo, se supo, de se, como, poco, se supo de que de cómo terminó aquella noche. Lo que sí se sabe y aún se comenta es que a la mañana siguiente solo quedaron los Vestigios humillantes de la edificación, trazando un camino de salida, quedaron plasmadas en la tierra las huellas de herraduras de un par de patas de cama. una familia, una leyenda urbana de Cuchisay. historia en esta historia de terror comienza en una en una oscura y tormentosa noche de verano del mes de julio misra y su amigo salieron de su casa tenían contemplado hacer un campamento El campo eh, eh, eh, para hacer un campamento, un enigmático campamento, donde podrían ver las luces en el oscuro cielo de minas, pero al verse opacados por por la tormenta eléctrica decidieron atajarse en una colina. Donde se decía que en aquella colina había, pasa, habían pasado muchas cosas. Entonces, curiosamente mismo, y su amigo el camaleón decidieron entrar. Inmediatamente al que entraron las presencias del paranormal se hicieron presentes. Mis la, Misra le dijo así amigo el camaleón al que llamaremos colorido. Estas, estas entidades de lo paranormal se están empezando a manifestar, dijo Misra. A lo cual su amigo el camaleón dijo, es cierto Misra, Una vez adentro. Una vez adentro de ese lugar. un peligro. Pero por suerte mis su o el camaleo llevaban armas. Lo cual mataron varios monstruos. Una vez que pasó la tormenta. Salieron. Y decidieron. Continuar su camino. Eso es todo. Pero antes de despedirme, tengo que preguntarle algo a William Shakespeare. Disculpe, señor William Shakespeare. No debería de estar en su área de radionovelas de tragedia. Oh sí. Oh sí, pero ya, te, ya, ya, ya terminó la transmisión de historias de radionovelas, de tragedias. Y he decidido venir aquí al piso donde sea, donde se hacen las.. donde se publican las creepypastas. ¿Mm? Ok, well, señor Shakespeare. qué haces aquí estoy buscando estoy buscando un libro de creepypastas y estoy así estoy viendo unas estoy buscando unas creepypastas ok estamos tenías contemplado poner unas rocas malditas, de hecho sí se sí, sí, sí, las tenía contemplado ponerlas, pero eran bastante peligrosas, así que las existían, existían por antorchas. Mientras, voy a la biblioteca con, con mi punto X. Anteriormente era, le gustaba atacar a las personas, pero desde que consiguió su trabajo, se consiguió trabajo, ahora se dedica. Aquí se dedica a trabajar aquí en la hora creen aquí, aquí en el edificio de las crepipas. le eh, digo donde aquí está eh, si sí, lo buscan el libro si quieres te hay... no, yo lo no sé a buscar. ¿Qué era que está buscando, señor Shakespeare? Bueno, a pesar de que es aquí un área de puras historias de terror, hay una historia que también, que también hay un libro que también dejé por Bueno, ahora sí es todo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.